Hola a todos, soy Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD y vengo a contaros qué es un SSP o Supply Side Platform. El SSP es la plataforma que utilizan los medios de comunicación y las aplicaciones, o sea, los conocidos como Publishers, para vender su inventario publicitario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo voy a poner como un ejemplo mucho más fácil. Imaginad que sois, no sé, un periódico, ¿vale? Sois un periódico y tenéis en vuestra página web y en vuestra aplicación un montón de espacios donde podéis poner banners publicitarios o podéis poner vídeos u otras cosas. Esto es lo que se conoce como inventario. El inventario hay que monetizarlo, es decir, el periódico que sea lo que quiere es sacar dinero de esto y para ello tiene que vendérselo a los anunciantes. La manera antigua de hacer esto era básicamente teniendo un equipo comercial dentro de, en este caso, el periódico, tendría que ir a llamar a puertas de marcas, empresas y demás y decirles oye, mi periódico es muy interesante para tu audiencia, ¿por qué no te anuncias aquí? Ahora las cosas han cambiado y gracias a la publicidad programática este proceso puede ser automatizado. Por eso, el medio, en este caso el periódico, iría a un SSP, el Supply Side Platform. Esta plataforma, que se puede asemejar un poco a Google AdSense, por ejemplo, le va a permitir configurar sus espacios publicitarios, o sea, su inventario, ponerle un precio de venta, un precio mínimo que se llama, y sacarlo a subasta. Y además poder controlar un poco quién entra y quién no entra a comprar. ¿no? Por ejemplo, pues oye, yo voy a vender esto a partir de, no sé, 30, 40, 50 céntimos CPM, pero si entra un anunciante que tiene contenido de armas o contenido ilícito, o tal vez eh, algo que choca con mis principios o los principios de mi periódico, no le voy a dejar anunciarse. ¿no? A lo mejor una empresa de citas o quizás, no sé, una empresa de tarot. Bueno, pues tal vez el periódico o el medio no quiera que esos anuncios aparezcan. Pues todo ese tipo de cosas las puedes configurar en un SSP y el SSP tendrá conectado lo que se conoce como Ad Exchange, vale el intercambiador de anuncios. Este Ad Exchange es lo que permite realizar las subastas y lo explicaremos en otro vídeo con lo cual lo único que tiene que hacer el SSP es sacar este inventario a la venta y esperar a que haya compradores, ¿vale? Anunciantes que estén interesados en él y ya está, así de es sencillo. Bueno, así de sencillo, pero que evidentemente a la hora de utilizarlo pues tiene bastante complejidad, así que los medios pues tienen su personal especializado para gestionar esta parte de la monetización de sus espacios publicitarios. ¿Quién más puede usar un SSP? Hombre, no tiene por qué ser necesariamente un periódico. Puede ser cualquier página web que tenga bastante tráfico. Más o menos cualquier página que tenga un tráfico superior a un millón de páginas vistas al mes puede ser susceptible de utilizar un SSP. También aplicaciones móviles y, bueno, en realidad cualquier medio que tenga inventario. Hay otros muchos. Por ejemplo, televisión conectada, aplicaciones de televisión a la carta y este tipo de cosas esto se puede conectar también. Radios online, aplicaciones de podcast, también pueden monetizar inventario en formato audio. ¿vale? No tiene por qué ser un banner o un vídeo, es que también puedes poner inventario en formato audio. Por ejemplo, Spotify, aparte de vender por su cuenta sus anuncios, también está conectado a través de un SSP para vender anuncios de Spotify al mundo de la programática, ¿vale? A todos esos anunciantes que están ahí esperando. Con lo cual, como podéis ver, esto va mucho más allá. Y cada vez hay más cosas. Incluso están conectándose también carteles, como por ejemplo los que encontréis en estaciones de metro, etcétera. Cada vez hay más que se conectan a un SSP para vender estos espacios a través de la red programática y no tener que hacerlo de manera manual. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba un IAF. La plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Bueno, y hasta aquí la explicación de lo que es un SSP. Espero que os haya resultado interesante y por favor, suscribiros, dejadnos vuestro like y sobre todo, si tenéis cualquier duda o curiosidad, comentario o ejemplo, dejadlo en los mensajes y nosotros os contestaremos. No olvidéis compartir y nos vemos muy pronto. Hasta ahora.